Hola a todas, les voy a enseñar cómo hacer ofertas desde la página de negocios, así que espero que ya todas tengan hecha su página de negocio. Ustedes van a buscar en esta parte de acá, aquí dice para esto es para videos en vivo, esto es para eventos y aquí dice ofertas. Vamos a crear una oferta en este momento y estas ofertas las pueden utilizar en las historias o publicarlas en otros grupos. Vamos a hacerle clic en esto que dice oferta. Ustedes van a encontrar esto así vacío, ustedes van a seleccionar el porcentaje de la oferta y yo estoy seleccionando un 50%. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la oportunidad del 50% de ganancia en CERMAT, ¿ok? Así que vamos a escribir aquí donde dice eh, la descripción, ¿verdad? El servicio que estamos ofreciendo. 50% eh, de, de, de descuento, dice, en tus, uh, inscríbete, vamos a poner inscríbete hoy mismo. Ok, vamos a, a poner un poquito separado, inscríbete hoy mismo. Y como ustedes pueden ver aquí dice 50% de descuento, inscríbete hoy mismo. Puede poner llama ya o como usted quiera. En esta parte de acá usted tiene que poner la foto de lo que, que está usted anunciando. Vamos a poner en este caso... Una foto de sermat vamos a promover lo que es la oportunidad. Así que vamos a, ver, a seleccionar este. Y tenemos sermat Internacional, así que esto va a ser el logo que va a aparecer. Aquí en la descripción, ustedes se aseguran de escribir, comienza hoy, hoy mismo, tu propio negocio. Ustedes lo pueden eh, poner un poco más largo, ustedes lo pueden dejar ahí como ustedes guste. Cuando vence esta oferta, eh, comienza a ver su propio negocio con tan solo 15 dólares. 15 dólares de inscripción. Ok, entonces aquí vamos a poner inscripción. Perfecto. Entonces acá. Cuando expira esto, vamos a hacerle clic acá a este calendario y ustedes lo van a poner acá Es el día 30. ¿A dónde está esto? Online, ¿ok? Si usted ya tiene su tienda en línea, usted lo va a poner acá. Si ya tiene su página de negocio, pues lo va a dejar así. Y aquí le va a elegir usted el botón que quiera que aparezca. Envíe mensaje o llame ahora. Entonces, si le dice llame ahora, la persona va a llamar ahora y si usted le va a mandar un mensaje, envíe mensaje. Entonces lo vamos a publicar una vez que está listo. Así que vamos a esperar unos momentos y en lo que se está procesando ustedes van a encontrar la oferta. Así que un momentito, mientras se refresca lo que es la página para que ustedes vean cómo quedó. Así que vamos a ver. Así que vamos a ver ahorita cómo, cómo salió. Así que mucha atención y así es como se va a ver la publicación de la oferta que acaban de hacer. Ok, vamos a ver. Así es como va a ver la oferta. La persona que la vea en cualquier eh, momento va a encontrar este logo y va a poder mandar mensajes por acá. Si, si de elige mandar un mensaje, este es el mensaje que va a salir. Hola, este, y aquí tenemos eh, la selección de algún producto y ella va, va a comentar aquí, quiero eh, vender Cerma. Así que esto es lo que quería enseñarles, espero que les haya gustado y que les sirva para hacer las ofertas en su página de negocio. Espero verlas a todas practicar para que puedan vender.